Hola, muy buenas. En este vídeo os voy a explicar cómo aplicar un filtro personal a la tableta de vuestro hijo con el sistema IMT Lazarus. Para eso accedemos a la aplicación, nos autenticamos en el horario que nos corresponde, entramos y en configuración filtrado personal tenemos para elegir las categorías que queremos que se filtren. Normalmente os encontraréis esta activada que es la que corresponde a nivel de centro. ¿Vale? Ahora mismo está aplicando la política que nosotros hemos configurado. Si quisierais darle libertad total a vuestro hijo, le daríais esta opción y podrían entrar en cualquier tipo de contenido. Con esta opción metida, activada, eh, pues se, se está aplicando el filtro que tenemos en, en el centro. Esto es que, al ser un filtrado personal, vosotros pues podéis decir, decidir que la tableta no acceda a contenido de mayores de 18 años y aplicaciones o sitios web que tengan vídeo o música. Si yo activo esta opción, ya puedo ir a la tableta de mi hijo, seleccionaría la opción naranja y le doy a aplicar. Espero un poco y como aquí indica, esto es que está aplicándose el filtrado personal que yo he configurado aquí. Si no quiero aplicar ninguna de estas categorías, Quiero dejarlo, quiero dejar el filtro que aplica el colegio. Pero por ejemplo, quiero que no, que solo no puedan hacer a YouTube. Puedo añadir el, el dominio youtube.com a la lista negra. Pues, aquí pondría youtube.com, le doy al plus y aquí ya automáticamente eh, la aplicación sabe qué dominios tiene que cortar para que nuestro hijo no navegue en YouTube. Entonces, una vez más, iría a la tableta y aplico el filtro naranja. Con esto ya eh, nuestro hijo no, no podría, hijo o hija, no podría navegar eh, en YouTube, debería de, de interrumpirse, no deberían de cargar los vídeos.